Hola, soy Rafa. Bienvenido a la Asesoría Jurídica. Miles de trabajadores y trabajadoras están dados de alta como autónomos. Esto implica que trabajan 670 horas semanales y que la Seguridad Social corre de su cuenta. Sin embargo, en realidad, muchos de ellos son falsos autónomos. Si tenemos en cuenta que los falsos autónomos deberían de estar dados de alta en el régimen general, que deberían de trabajar solamente 40 horas semanales, ...y que gran parte de sus cotizaciones deberían de correr a cargo del empresario... ...es fácil entender por qué prefieren hacer pasar por contratos civiles o mercantiles... ...lo que en realidad son auténticas relaciones de trabajo. Por eso, hoy estableceremos los límites entre un tipo de relación y otra... ...lo que para muchos trabajadores es una cuestión vital. En realidad, nada importa el nombre que se le haya dado a una determinada relación de trabajo. Así, un contrato de trabajo no dejará de serlo por haber sido considerado como mercantil... ...o porque el trabajador haya sido dado de alta como autónomo. Lo esencial para saber si una relación es laboral o no... ...estriba en que en la realidad y no sobre el papel se den una serie de hechos. Una relación es laboral si el que presta los servicios está sujeto a las órdenes empresariales. Si el empresario es quien fija los horarios o quien establece los trabajos a realizar... ...o por otra parte si en general el trabajador no tiene la capacidad suficiente... ...para poder organizar su propio trabajo... ...entonces nos encontramos ante una relación laboral. Otro indicio de que estamos ante una relación laboral... ...es que quien presta los servicios carece de una organización empresarial propia... ...por ejemplo, el repartidor que reparte con la furgoneta del empresario... ...también trabajar en las instalaciones del empresario... ...y conocer quién se apropia del fruto del trabajo... ...así, si quien percibe el fruto de su trabajo es quien presta los servicios... ...estamos ante un contrato mercantil... ...sin embargo, si quien percibe estos frutos es el empresario... ...estamos ante un contrato laboral. Desde el punto de vista legal, el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores dice... Será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona denominada empleador o empresario. Y añade su artículo 8, el contrato de trabajo se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro, y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel. ¿Pero cómo reaccionar si aún debiendo tener una relación laboral debemos estar dados de alta como autónomo? En primer lugar, podemos ponerlo en conocimiento de la expresión de trabajo. Si se sigue esta vía, debemos aportar la documentación necesaria que acredite que estamos trabajando para un tercero. Un ejemplo serían grabaciones, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp con el empresario donde nos diga cuándo y cómo debemos realizar nuestro trabajo. Otro ejemplo sería aportar la documentación que acredite que los instrumentos de trabajo pertenecen a un tercero. Si la expresión de trabajo llega a considerar que estamos ante un falso autónomo, debe actuar de oficio y proceder a declarar la existencia de una relación laboral y a encuadrarla dentro del régimen general. Quizás sea más aconsejable acudir a la vía judicial. Para ello, primero interpondremos papeletas de conciliación, para posteriormente presentar demanda ante el juzgado de lo social donde acreditemos que realmente existe una relación de trabajo. Echa un vistazo a la página web del sindicato, la cual la encontrará en la descripción del vídeo. Allí tendrá toda esta idea mucho más desarrollada. En el próximo capítulo de la asesoría jurídica hablaremos sobre uno de los pilares fundamentales y del que nos sentimos más orgullosos y orgullosas en CNT, la acción directa. Esta es sin duda nuestra seña de identidad y como comprobarán en el próximo vídeo se convertirá en tu nueva y más eficaz herramienta de lucha. Y como siempre, no olvides compartir este vídeo si te ha gustado en tus redes sociales así como suscribirte al canal de audiovisuales de CNT Córdoba. ¡Salud!